¡Hola, hola! Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un live muy interesante que es cómo lucir nuestros accesorios en su TASH. En el día de hoy vamos a estar acompañados de la creadora de accesorios, Sonia Cáceres. Entonces, vamos a esperar que se unan más personas para conectarnos con ella. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, y vamos a esperar un poquito para enviar la solicitud a la profe. Eh, Sonia da clases de su en la ciudad de Cali, y ella comercializa sus, in, sus accesorios de su dash. también. también. ¿no? Muchas personas eh, conocen esta técnica, conocen que eh, estos accesorios se llaman así, y de pronto no conocen cómo utilizarlos. Eh, o eh, les da un poco de temor. Entonces el día de hoy con Sonia vamos como a aclarar esas pequeñas dudas que podamos tener. Entonces ya me voy a conectar con ella. La solicitud. Eh, cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, vayan haciéndolas eh, Yo voy a estar súper pendiente de los comentarios para también socializar con ustedes. Hola, Sonia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, les estaba contando eh, que eh, de pronto algunas personas al ver los accesorios de su TASH eh, les da un poco de temor utilizarlos como en el diario o, o no saben cómo utilizarlos Entonces en el día de hoy vamos a aclarar esas duditas Y, y nada, eh, bienvenida Bueno Laurita, gracias Vamos a hablar un poco de los aretes de touch Cómo llevarlos, cómo lucirlos A veces nos da muchísimo miedo eh, Por el tamaño, por lo coloridos que son O simplemente pensamos que son aretes pesados La verdad es que estos aretes no pesan nada son aretes demasiado, demasiado livianos por los materiales con los que son elaborados. Entonces, son aretes demasiado livianos que quedan demasiado hermosos. Los podemos usar todos los días. Los podemos usar eh, para ir a trabajar, para irnos de paseo, para ir a una fiesta. Simplemente, o también lo podemos usar en la boda, eh, cuando nos casemos, o para irte invitada a una boda también. O sea, son accesorios que quedan demasiado bien bueno vamos a hablar un poco uh -huh. de el tipo de rostro y lo que nos los aretes que nos quedan bien según este tipo de rostro entonces a la hora de elegir nuestros aretes de su touch, o nuestros accesorios en general debemos tener en cuenta el tipo de rostro que tenemos entonces si nuestro rostro es redondo lo más recomendable es que usemos aretes largos para darle visualmente eh, más, más, ¿cómo se dice? Como darle una. estirarnos un poquito el rostro, por así uh -huh. decirlo. Si nuestro rostro es cuadrado, recomendamos usar eh, aretes geométricos o aretes redondos. Sí. Si nuestro rostro es ovalado, recomendamos, o sea, para el rostro ovalado, pegan súper bien todos los aretes, ya sean pequeños o los aretes volu voluminosos, o sea, con el rostro ovalado quedan súper bien todos los todos los aretes. Si el rostro es eh, cuál sigue, dijimos redondo. Eh, creo que hay uno como en forma de diamante. Rom, eh, bueno, o el, o el rombo, los aretes ovalados o los más pequeños. Si el rostro es, es triangular, debemos usar aretes con líneas curvas. Ok. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir nuestros accesorios de sustage es nuestro tono de piel, nuestro tono de cabello, nuestro tono de los ojos. Entonces, si aquí tenemos, vamos a hablar de dos tipos de mujeres. Las mujeres la mujer de verano y la mujer de primavera. La mujer de verano es una mujer de tez blanca, ojos claros, cabello rubio. A, a este tipo de mujer le quedan muy bien los. ¿Se me está yendo? Sí, un poco. Sí, sí, pero ahí está. Está así. Bueno, a este tipo de mujer le quedan muy bien. ¿Se sigue yendo? No. A mí no. Bueno, los, los tonos oscuros, apagados, verano tipo de mujer eh, primavera es la mujer con un tono de piel más cálido? ¿Una Laura? Le que, ¿Una Laura que tiene un tono de piel más cálido, bueno, cabello eh, marrón? Bueno, voy a parar un momentico porque a mí me quedó una duda del anterior tema Dale. que era eh, la forma de la cara. No muchas personas sabemos cómo identificar la forma de nuestro rostro. Entonces, ok. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer? O por ejemplo, teniendo acá, hagamos el, hagamos el ¿qué tipo de rostro. Hagamos ten? el ejercicio las dos. Entonces, Ajá. digamos que nos paramos frente a un espejo, ¿cierto? Entonces, recogemos el cabello. Okay. Recogemos el cabello. Miramos qué tan largo o ancha o, o, o, o ancha es nuestra cara. El uh -huh. cuello, qué tan largo es. Entonces vamos a, vamos a esperar va un poquito acá. Vamos a hacerlo con, con el rostro de Laura y con el mío. Entonces, aquí se puede observar muy bien la forma de la cara. Entonces, mi rostro acá es largo, mi rostro es largo, pero entonces tengo acá, si vemos los pómulos y la forma, no es, por ser más alargado, a veces digamos que hay unos ángulos en que pienso que mi cara es redonda, pero sí. cuando miro acá, me doy cuenta que mi cara es ovalada. La cara de Laura es rectangular, la es como... Que, que, ajá, esta es la, la parte tienes, ahí, es un poquito más ancha. Entonces, es es como más, más. más anchita, entonces tu cara podría encajar en una rectangular o cuadrada uh -huh. por esta parte de acá, que es como, sí, que sí. tiene como este angulito. Entonces, Entonces, lo que queremos con el accesorio como tal es como eh, disminuir esas zonas marcadas que tenemos. Entonces, cuando Sonia se refiere a que si una persona tiene el rostro cuadrado, así como el mío, es mejor utilizar accesorios que tengan como no tantas puntas, sino como. No más, redon, más, más tirando redondo. más como a puntas redondas, más pueden ser aretes geométricos o redondos. Pero, si vamos a... O sea, también tenemos que tener en cuenta qué, qué prenda tenemos y el color, porque también el, el rostro cuadrado o rectangular también puede usar aretes largos, ¿no? Ok. También puede usar, usar aretes. Pero cuando hablamos de, de arete largo, que, sea, que no sea tan ancho, porque a veces los... Voy a mostrarles acá, a ver cuál es este arete. este Vamos a hacer... Estos aretes son largos y son anchos. And Entonces... So al ser tan anchos, de pronto no te favorecen uh -huh. porque van a ampliar la cara. Entonces tenemos que sí, tener que en cuenta ampliar esta zona de aquí, que es la que tengo más ancha. Entonces uh -huh. eh, siempre lo que sí. entiendo es disminuir esas zonas que de pronto tenemos eh, un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, como sobresalientes. Uh -huh. Sí, la idea sí, al, al usar los accesorios sacarle. es el rostro y sacarle provecho, ¿no? Debemos sacar provecho a nuestras facciones, a la ropa que tenemos puesta, a la ocasión. Recuerden que los aretes, un ejemplo, estos aretes, ponérmelos yo 8 de la mañana, como que no. Sí. Por la piedra, o sea, como que a las 8 de la mañana, como que, como no. que no. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el maquillaje, el peinado okay. que tenemos... La ropa que tenemos, a veces nos vamos, otra cosa, nos vamos a muchas veces por, no, Pepita me dice que este me queda muy bien. Sí, a veces uh -huh. esos consejos sirven, pero tenemos que tener en cuenta nuestros gustos. Ejemplo, si es una chica gótica, ¿cómo se va a poner unos aretes? O sea, si, si el estilo de ella es gótico, ¿cómo se va a poner unos aretes de flores, de corazones, de lunitas, como que... No, entonces tenemos que tener muy en cuenta el estilo que cada una tiene a la hora de elegir los aretes. Y súper importante, la ropa, la ropa que tenemos puesta. O sea, si yo, un ejemplo que yo en este momento tuviera una, una blusa de flores con muchas, muchas uh -huh. flores, mucho, mucho, mucho, mucho color. Qué Entonces, no, estas aretas no quedarían bien porque se pierden. Entonces, la idea es que los accesorios resalten, los accesorios nos hagan lucir muy hermosas. Entonces, este tipo de accesorios, como que con esa ropa no quedaría bien. Entonces, uh -huh. tenemos que mirar la ropa que tenemos puesta, el peinado que tenemos. Y les voy a mostrar un poco... Eh, los diferentes tipos de, de aretes que, que podemos tener de su tacho. Recuerden que esos aretes no pesan, esos aretes los podemos tener muy pequeños o muy grandes y no, o sea, no pesan y lucen demasiado hermosos. Además que Entonces, tengo entendido que son muy duraderos por los materiales que se utilizan también, eh, porque pues son cordones, estela, que va a durarte mucho tiempo. Aparte de eso, bueno, dicen, dicen que los aretes de sutage cuando son pegados no duran. Pues les cuento que sí duran. Yo tengo, yo creo que en, en, el, otro, en el otro en vivo que hicimos les mostré unos aretes que yo tengo hace como 5 o 6 años. Aquí los tengo, se los voy a mostrar. Son dos modelos. Estos dos modelos los hice para dos bodas. Fui invitada a dos bodas de dos amigas. Y esos fueron mis accesorios en esas bodas. Esos aretes llevan, o sea, llevan mucho tiempo, son pegados y están demasiado bien. O sea, no están despegados, miren, o sea, están intactos. Entonces, son aretes demasiado duraderos. Muchas veces dicen que los aretes por ser pegados no duran. Sí, sí duran, a mí me duraron. Sí, Entonces, además hay que tener en cuenta también los materiales que vamos a utilizar a la hora de realizar los aretes, pues que sean materiales de buena calidad, de buena que, pues, calidad. que todos los, eh, tengan una durabilidad alta. Y también eh, el pegado, ¿no? Cuando nosotros pegamos, a veces, pues cuando estamos terminando eh, este, este, este tipo de aretes, tenemos que tener en cuenta revisarlos o sea irlos Ajá. tocando que si quedó flojito no dejarlo flojito sino que acomodarlo pasarle nuevamente pegamento la idea es que esos aretes duren y estos aretes sí. lo que les decía o sea los tengo hace muchos años y son como fijarnos en los detalles también del accesorio y así eh, si ustedes tienen eh, marcas o tienen sus propios negocios eh, pueden darle la calidad y el valor percibido del accesorio porque si van eh, vamos a vender un accesorio que quedó con una puntita sin pegar posiblemente a la clienta en, en 15 días se le va a despegar más entonces siempre estar como pendiente de los detalles del accesorio así sea para uno o para, para, o para el tíos. cliente también aquí, aquí creo que hay muchas que son emprendedoras como yo y es muy importante que a la hora de sugerirle al cliente los aretes, tengamos, no vendamos por vender, o sea, tengamos en cuenta siempre eh, su rostro, la ocasión, preguntémosle para qué ocasión lo va a usar, si va a dar un regalo, que tenga en cuenta el gusto de, de los colores de la persona, eh, cómo se viste, el rostro de la persona, el tono de piel, el tono de cabello, o sea, no vendamos por vender. Eh, más, que, más que eso, o sea, tenemos que, es que asesorar nuestras clientas. Uh -huh. Si nosotros asesoramos a nuestras clientas, créanme que van a venir muchas más ventas. Van a, vamos a tener recompras. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tipo de rostro, el color, la ocasión. Les voy a mostrar otros aretes que son más, más sencillos, que podemos usar con tenis. Uh -huh. Estos tienen cuero Ok Estos tienen, tienen cuerito Tienen strass Y son los aretes que Así como estoy en este momento con esta camiseta Unos tenis Un jeans, sí, se ven súper sí. bonitos O sea, son unos aretes que yo podría usar En el día Y son uh -huh. súper livianos También que les teniendo, en el... teniendo en cuenta eh, La combinación de colores De, de ese arete porque no, no es tan colorido eh, y así lo podemos utilizar en el día. Los colores son súper importantes. Les voy a mostrar uno que también es de mis favoritos, como los que les acabo de mostrar. Es un arete muy grande. Es el arete. Sí. <ríe> es el arete. Miren este arete. Perfecto. O este, sea, este tipo de, de arete, un ejemplo, o sea, si nos ponemos este arete, nos ponemos un vestido, puede ser negro, puede ser blanco, digamos, un, imaginémonos aquí un vestido, el cabello puede ser recogido, o sea, resalta una cosa loca. Eh, dejando este espacio libre. Para que se o sea, vea si fuera, la... si fuera, si esto fuera, digamos que acá, como dice Laura, sí se quedaría perfecto. Otra cosa, los aretes de sutage, por ser tan coloridos y por ser, pues, por lo general los aretes de sutage los hacemos más bien grandes, son más bien aretes xxl, entonces son aretes que no necesitan que llevemos un pectoral un collar. Uh -huh. Recordemos que no debemos saturar el look. Entonces, a la hora de usar aretes, tratemos de, de mirar muy bien es, es, las composiciones que hagamos. Muchas veces no le prestamos atención a eso, sino que vamos, miramos la caja, como que, ay, no sé si tiene el color de mi vestido, pues me lo pongo, pero no le presto atención a eso. Es bueno, muy importante. es un detalle súper importante que muchas personas creen que el, el, los aretes tienen que ser del mismo color del vestido o de la blusa. Ah, vale. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso y como el contraste que, que tienen los colores? La idea, lo que les decía ahora, es que los accesorios nos resalten. Uh -huh. Nos resalten como las facciones más lindas que tenemos. Entonces, lo ideal de, de los accesorios no es uniformar el, el, el color de los aretes con el vestido, o el vestido, de los, o sea, que nos vamos a, vamos a poner el vestido rojo, entonces los aretes tienen que ser rojos, la, los tacones rojos, el sobre rojo. no. No, tenemos que darle más importancia como al estilo de nosotras que al tema del, del, de que los aretes tengan que ser rojos que el vestido es rojo, o sea, no. Resaltemos, recuerden que los accesorios deben de resaltar nuestras facciones y lucir, digamos que si un, el vestido es rojo, que chévere unos aretes dorados o unos aretes negros. También tenemos que tener en cuenta... Vuelvo y lo digo, el rostro, el tipo de rostro. Muy importante eso. Otra cosa, a veces pensamos que si me voy a poner a, a recoger el cabello, me voy a hacer acá un, un recogido. A mí no me gusta usar aretes muy grandes, entonces me voy a poner unos topitos. Y, y el vestido es súper chévere. O sea, como que eso le, le resta como, como, como elegancia, como... Eh, no le, no le, no le, no resalta como en las facciones, recordemos que si nos vamos a recoger el cabello Debemos usar aretes, pues no tan grandes, porque pues no todas us usan aretes no tan gigantes como a mí me gustan a Pero entonces podríamos usar, digamos que esos que son un poco más pequeños Ajá. Digamos que si yo no soy como tan arriesgada, no me gustan los aretes como tan gigantes Entonces yo me puedo recoger el cabello y me puedo poner estos aretes, un ejemplo. Además, que este, este tipo de accesorios en su Tash están, creo yo, diseñados para llamar siempre la atención. Entonces, el tema del vestuario es más bien básico, colores básicos, un solo tono. Dentro. Creo que no se recomienda tanto utilizar tanto estampado con este tipo de accesorios, creo yo. Entonces, colores, en cuenta el balance de cómo te ves completa en el espejo, porque no se puede ver de aquí para arriba, pero no se te pusiste abajo y cómo se ve. Tener un, un balance y por lo menos les va a mostrar, digamos que vamos a usar el cabello el cabello suelto. Entonces, con el cabello suelto, como que los aretes tan grandes sí, no, sí, no quedan no quedan no quedan muy bien. Entonces, Digamos que este tamaño está como chévere. Con el cabello suelto podemos usar aretes muy pequeños, nos quedan uh -huh. los aretes muy pequeños, o los aretes así como medianitos. Se ven también muy bien, resaltan muy bien. Como que está estamos, digamos que tengo acá un, un vestido, una camisa, una camisa y mi cabello suelto y esos aretes, no son unas aretes muy llamativos, ¿no? Uh -huh. Es más como el diseño. Miren acá. No le tengo pegado. Miren sí, los detalles. Perfecto. Y allí miren. combinas técnicas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un tejidito. Miren, aquí Muy tenemos... Bien. También podemos combinar, por lo menos estos. Tienen un tejidito en el borde con mostacilla. Tienen un herraje. Uh -huh. También podemos combinar, sí, combinar técnicas, digamos que podemos, un ejemplo, este modelo, podríamos hacer acá arriba, eh, si no tuviera esto, le podríamos hacer un, digamos que un tejido en, en peyote, okay. en Miyuki, sería súper bonito también, sí. o este, este que es redondo, le podríamos poner de pronto acá, un, como un triangulito en, un en peyote, raje. en Miyuki, uh -huh. o un herraje también, quedaría súper lindo. Sí. Sí. Es saber combinar eh, texturas, combinar los colores, también a la hora de, de venderlos, porque la mayoría de, de las personas que nos compran los aretes de Sutage son personas que les gusta que se los elaboremos. No, no es que se llevan inmediatamente el diseño que tenemos, sino que siempre como que Ay, yo lo quiero con cordones eh, en tonos azul y la piedra negra, un ejemplo. Entonces... Uh -huh como que recomendarle a, a la persona según también su tono de piel, el vestido con el que los va a lucir, hacerles como la sugerencia de los colores. Nosotros... Como siempre indagar el por qué la persona está adquiriendo este accesorio. Ir un hacer una venta, venta. Sí, hacer una, una venta, una venta con sentido. Sí. O sea, como que no le vamos a vender por vender, sino que vamos a, a dejar la clienta va a quedar feliz porque se va a llevar unos aretes muy bonitos a su gusto, la asesoramos bien entonces tenemos que tener como cuenta el gusto de la persona, el estilo no sé si tienen alguna pregunta eh, bueno, para pues, no, saber no, algo? Sobre, sobre los tipos de, de color de la piel eh, que hay que los, no te... ajá, no, listo. Uh -huh. los tonos de la piel digamos que si es una persona una persona muy blanca como yo los tonos oscuros, como que nos resaltan. Sí. Si pasa. Los tonos oscuros y brillantes, eso tiene brillante, miren esto, como que nos, uh -huh. nos resaltan, ¿no? Los tonos oscuros nos resaltan muy bien. Digamos que a Laura, a Laura le, pon, le pondríamos, eso. obviamente, eso serían para la noche, eso serían sí. unos aretes por el té por los los colores, son como colores neón y esto brilla mucho y eso también, aunque no sé si ahí se, se alcance a ver. Más cálidos. Son tonos más cálidos, le quedarían muy bien a Laura. Si la persona es de test morena, estos aretes para la noche le quedarían muy bien. Sí, no. Son, o sea, esta, esta piedrita es demasiado hermosa, esta druza es súper linda. Miren el brillo que sí, da. Súper linda. Nosotros so manejamos perfecto. todos los materiales que Sonia utiliza para hacer sus accesorios. Eh, y creo que están en descuento en este momento. Sí, los cordones, eh, de, los cordones de, de su Tash. Están en este momento en descuento. Y no sé si ustedes ya vieron que llegaron unos cristales demasiado hermosos de aquí. Entonces, Bueno, les tenemos una sorpresa y voy a aprovechar este live para invitarlos, pero ya vamos a estar colocando toda la publicidad. Eh, el próximo martes vamos a estar realizando el lanzamiento eh, de los nuevos cristales, son unos cristales de muy buena calidad, a un costo un poco menor al que veníamos acostumbrados con Swarovski, eh, pero bueno, ahí vamos a tener eh, todo el lanzamiento, todas las referencias que trajimos y eh, muchas sorpresas, vamos a estar dando un 40% de descuento en, en el transcurso de, de live, porque va a ser un live por Facebook, por Instagram y por YouTube, entonces para que estén súper pendientes y estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. Les cuento que son demasiado hermosos. Yo ya tengo los míos. Son sí. hermosísimos. Yo creo que esta semana ya les empiezo como a subir fotos de algo que hice con, con esos cristales porque son, o sea, son de muerte lenta. Son demasiado hermosos. Y lo que dice Laura, la calidad. Muy, muy, muy buena la calidad. Eh, los colores son increíbles. O sea, son demasiado lindos. Y en estos aretes quedan hermosísimos. O sea, quedan hermosísimos con todos los, los tonos de, de cordón de sutaz que hay en la tienda. O sea, sí. una combinación hermosa. No sé si tengan preguntitas. Bueno, si, preguntas, eh, yo puedo resumir un poquito lo que hemos hablado. Eh, y creo que concuerdo con Sonia que a la hora de comercializar nuestros accesorios, ya sean sutaz o sean otras técnicas, Siempre como abordar al cliente eh, un poquito más allá, hablarles, preguntarles, qué les gusta, ya si nos piden como un pedido con anterioridad. Taller de Embroidery. Bueno, de Embroidery podríamos hacer un en vivo. Sí. Podríamos sí. hacer un en vivo con, con, con Embroidery. Embroidery es demasiado, demasiado, demasiado hermoso. ¿Pero en este momento estás da dando talleres? ¿o? Sí, estoy. Bueno, aprovecho. En este momento estamos dando clases en eh, presenciales solamente en Carol del uh -huh. de Cali. En Carol Sur estamos martes y miércoles. Estoy enseñando todas las técnicas presencial en Carol Sur martes y miércoles de 2 a 5. Ok. Y en el norte, los viernes de 2 a 5. En la tienda de Carol del Norte de 2 a 5, los viernes. Presencial y virtual, también estoy dando todas las técnicas. Eh, mis clases virtuales no son clases grabadas, no me gustan las clases grabadas, son clases en vivo, como estamos en este momento. Son clases que nos ponemos de acuerdo según el horario de ustedes y el mío y las hacemos. En Bogotá no, en Bogotá presencial por ahora no, las estoy las estoy dando solamente en Cali presencial y virtuales, las clases virtuales son sí, así como están. ¿Puedes coordinar con la profe para que veas tu clase virtual? La clase virtual, vemos la clase virtual en tiempo real, eh, los horarios son muy flexibles. Uh -huh. los Yo quiero porque no conozco la técnica de embroidery, son demasi la técnica de embroidery es demasiado, demasiado hermosa, es demasiado hermosa. Uh -huh. Les cuento que eh, mañana aprovecho para invitarlas a las que están en Cali. Mañana tenemos una clase gratis en Carol del, del Norte. En Carol del Norte ah. mañana tenemos una clase de SUTASH gratis. Incluye todos los materiales de, la, de, de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un par de aretes. Es un demostrativo de SUTASH. Y aprovecho para invitarlas a nuestro masterclass en Cali de SUTASH. Es un masterclass donde vamos a elaborar un par de aretes, un cordón para las gafas y un anillo. Todo eso va a ser en su Sutash. Y bien. el masterclass va a ser el 30. Tenemos dos fechas. Eh, uno va a ser el 30, que es en la tienda del sur. Ajá. Y el 31 en la tienda del norte. Entonces son pocos cupos para que se inscriban. Incluye una caja demasiado hermosa con muchos insumos de su tash. Sí. Eh, Próximamente la van a ver, yo creo que mmm, cuando se sube la... Eh, ya está programada, está, ya esta, esta semana. semana. Igual que muy pendientes de nuestras redes sociales, no se pierdan el demostrativo porque eh, es gratis, primero que todo, y segundo, incluye los materiales, entonces sí, solamente hace sí. separar tu cupo y venir y ya, y aprender. Ya si te es que sí. adquirir otra clase o adquirir eh, clases virtuales, conocer un poco más sobre el tema, conocer los insumos que son muy importantes. Y tenemos también eh, bueno ese, eh, ese demostrativo en Cali Norte, que es mañana, que es gratis. Ajá. Tenemos otro demostrativo gratis en Cali el lunes es este lunes creo, sí, el lunes, es también de su tash, entonces es para las chicas que están en el sur y quieren asistir, va a ser en la tarde, pero deben de separar el cupo, deben de separar el cupo ya sea para el norte o para el sur, deben de escribir para que separen el cupo, no lo separan conmigo, lo separan con los números que salen en la, en la publicación, que ya son las niñas que, que tienen el, el control de de asistencia. Sí, ¿Por qué no. pensamos esto? Porque eh, todavía manejamos protocolos de bioseguridad y no eh, sería bueno uh, que asistieran tantas personas por por el tema pues de COVID y que no puedan las personas en el lugar. Entonces siempre separen el cupo eh, de las clases, ya sea clases eh, presenciales. Entonces, las invito, las invito también a que asistan al, a que se inscriban al, al masterclass que tenemos, voy a hablar de costeo de producto en el masterclass que tenemos con el 30 y el 31, son dos fechas, ustedes eligen una de las dos, eh, vamos a hablar de costos, vamos a, a, a dar un refrigerio, un snack, vamos a dar certificado de asistencia, vamos a dar una caja hermosa, hermosa, hermosa que tenemos de, con todos los insumos, o sea, es que la caja es espectacular, no la tengo en este momento aquí, sí. la tengo un poquito lejos, entonces no se las puedo mostrar, pero es una caja demasiado hermosa, incluye todos los materiales, todos los materiales incluyen unos cordones hermosos, unos cristales divinos, o sea, es una caja demasiado linda. Y lo más chévere de esto es que ustedes hacen el, el masterclass conmigo, usan unos cuantos materiales y les quedan muchos materiales para que laboren, para que sigan sí. repasando en la casa es súper chévere. chévere es súper chévere y mañana van a ver las que realizan mañana compras en la tienda del norte de Cali van a tener unos unos descuentos súper chévere unos no descuentos. se lo pueden perder separen no, su cupo eh, yo ahorita guardo este live y coloco los números de cada tienda allí espero que les haya servido muchísimo esta información no sé si quieres complementar con algo Sonia no. Ah, bueno, algo que creo que no hablé, el tema de la estatura. Sí. Que es súper importante. Superimportante. Es súper importante. Ah, no, no creas que es importante. Es muy importante. Eh, si somos altas, podemos usar aretes muy grandes. Muy grandes. Si somos más bajitas, eh, tratemos de, de usar aretes un poquito medianos o pequeños. Y también teniendo. En cuenta el tipo de rostro, ¿no? Entonces, o usar, si somos bajitas, eh, unos aretes largos, pero teniendo en cuenta el largo de mi cuello, la cara, bueno, son como más, tenemos que tener en cuenta más aspectos, ¿no? Pero sí es súper importante a la hora de recomendarle a nuestra clienta, si la estamos viendo, uh -huh. el tamaño, la estatura, porque no, o sea, un arete de estos a una persona muy bajita, pues no le va a quedar como tan chévere. Sí, se va a ver muy recargado, y eso es lo que hemos estado hablando en todo el live, no recargar, Ajá. no saturar, pero no sí saturar. llamar la atención o sobresaltar esas zonas que, que nos favorecen de alguna forma, porque todas nos vemos en el espejo y sabemos que una u otra cosita nos favorece mucho, entonces esas hay que resaltarlas con los accesorios, con el maquillaje, con la ropa, en todo tenemos que tener en cuenta eso. Les muestro estos. Están súper lindos también. Además es que super... las combinaciones de colores que tú utilizas no son combinaciones comunes. Y yo creo que también a las personas que están empezando en el mundo del sutage les da miedo. O les, les da miedo a combinar, arriesgar. Combinar tan como cosas que de pronto le dicen, no es que eso no sale. Entonces, ¿cómo de pronto le, le perdemos el miedo o decimos sí, de pronto son colores diferentes, pero sí van a combinar bien? Serviría mucho que buscaran en Pinterest paletas de colores. Entonces buscar en, en Pinterest como buscar paletas de colores, entonces mirar tonos fríos, los tonos cálidos, mirar cómo hacen esa, esa, cómo hacen esas combinaciones, la gama de colores. Atrevernos a, a, a combinar. ¿Qué rescato de esta técnica? Su taza es una técnica que... Ustedes pueden poner muchos colores y los aretes van a quedar demasiado hermosos. No no se ve mal. O sea, es una técnica que, miren, por lo menos es, tiene varios colores. Tiene neón. O sea, uh -huh. ¿quién diría que este color sí. se vería chévere en los aretes? Porque decimos como que no, no se ve tan chévere y se ve demasiado lindo. Verde esmeralda, tiene fucsia... Tiene morado tiene la piedra negra, o sea, como que vamos mirando cómo combinar, o sea, si los tonos son muy llamativos, tratemos que la piedra principal eh, sea neutra. Ok. O sea, como tan, podemos también, miren, aquí combinamos herraje, a mí me gusta mucho combinar herraje, los, los topos de bronce, estos topitos, combinarlos miren que se ven. Miren, aquí tiene un cristal de Swarovski. Miren, este también tiene un topo, un herraje. Se ve demasiado lindo. O sea, le da. No, no pesan nada. O sea, son unos aretes súper livianos por los materiales que usamos. Entonces, Estamos utilizando tela, que es la tela que es la que forra. Estamos utilizando cordones y piedras, eh, cristales, perdón, que los cristales no pesan mucho. Entonces, de pronto se ven. Y de pronto también por eso eh, los, los hacen tan grandes, porque da la posibilidad de hacerlos así sin que el, la persona sufra colocándoselos. Porque a veces nos gustan los aretes grandes, pero de pronto la oreja, no sé si se han visto de chicas que la oreja les queda así como colgando. Entonces. Esta es una técnica que nos permite hacer accesorios grandes sin esa incomodidad de que de pronto se nos va a caer o nos, o nos queda pesado o en la fiesta, no, es que yo ya me quiero quitar esto. Sí, son aretes que de verdad no se sienten. O sea, uh -huh. no se sienten. Los aretes que yo hago, los hago pegados. Los pues hago sí, pegados sí. y lo que, lo que decía al inicio, tengo esos aretes hace 5 o 6 años, igual que estos y... Son aretas que siguen intactas. O sea. Todos Están los materiales, con... que es el cordón sutage, eh, las, las cristales, las piedras, eh, las borlas que Sonia utiliza mucho, el strass lo puedes conseguir con nosotros. Nosotros tenemos todo el catálogo en nuestra página www.carolchop.com. Tú decías qué diseño quieres hacer y allí encuentras todos los materiales. También tenemos la tela... Y puedes utilizar un tienen, tienen kits, de tienen un kit de su touch demasiado Super hermoso, completo. que Ajá. es muy completo y es el que vamos a, a manejar en el Masterclass. Sí. Vamos a, usar, a, a incluir esa caja, solamente que tiene un, unas cositas de más, pero va a ser esa caja para la elaboración de, de, los, de los accesorios que vamos a hacer en el Masterclass. Okay. La tela que se ve por detrás, bueno, yo utilizo varias telas, ¿no? Eh, en algunos utilizo pana, cuero. Utilizo, por lo menos, esta. Esta es cambre texturizada. Sí. Es cambre texturizada. Tengo. Esta tela no me acuerdo cómo se llama. Es como una pana, pero no se llama pana. Eh, tiene otro nombre. Pero es así, gruesita. ¿Qué precios aconsejas para Arete Grande? Bueno, el tema de los precios, todo lo que es, es costeo de precios, ese lo, lo, se los voy a enseñar en el Masterclass que vamos a tener, el 30 y el 31 acá en Cali. Ok. Eh, ya, ya son varias cosas que se miran a la hora de sacar de sacar costos, eso este sí es lo vamos bastante, a ver en el. bastante larguito que de pronto lo pueden ver un poquito más específico en la Masterclass de la próxima en el masterclass y les cuento todo el tema de cómo sacar mientras vamos haciendo el, el diseño y lo que vamos a hacer vamos hablando como de tema de precios también vamos a ver un poquito de fotografía bueno vamos a tocar como varios temitas para que sea bien, bien entretenido entonces las invito a que se inscriban, todavía tenemos cupos para el masterclass del 30 que uh -huh. va a ser en el sur y el 31 va a ser en el norte ¿vale? entonces para que se inscriban Miren eh, qué horario les, les sirve y cuál de las dos tiendas se acomoda más. Eh, el kit de su dash completo lo consigues con nosotros. Igual nosotros tenemos los precios eh, en la página web, los, los insumos también por separado. Entonces, si de pronto no, no quieres todo el kit completo, los puedes adquirir por separado. Carol, sí, Carol hace envíos a, a Estados Unidos. Sí, hacemos envíos internacionales. A partir de 200 dólares, la, el flete te sale gratis. Dependiendo, pues, del peso, de cuánto peso es el envío. Estamos... El kit de Subtash? el kit de touch lo consiguen también en, en la página. Uh -huh. ¿Qué más preguntaron? Ah, bueno, la tela, lo que les decía. Eh, Esta es otra. Sí. Miren, el, tiene como panito, o sea, súper chévere. Esta que es la que... ¿Tú haces eh, doble... ¿Lo forras do, dos veces? No. No. Mm. Sí, también tenemos clases virtuales. Tengo clases virtuales en semana y fin de semana. Son clases en vivo, no son clases pregrabadas. Son clases en vivo, donde vamos elaborando las dos... los los, la, según la técnica que elijan, ya sea sutage, embroider y alambrismo. Nosotros vendemos una tela, no es la que la profe está mostrando en este momento, pero es una tela eh, también para hacer sutage. Es parecida al, al pana que mostraste. Es parecida. También sirve para, sirve sí. para, para sutage. Esa viene en el kit, ¿no? La venden en el kit o la venden también individual. Y recuerden que. Carol están con descuentos, entonces tienen descuento. Los cordones, tienen descuento los cordones. Y creo que también hay algunos cristales. Sí. Creo hay que hay también una hay una unos, algunos cristales. Los cordones son una cosa loca, o sea, en serio, tienen que revisar la página. Hay unos colores demasiado hermosos y atrévanse a combinar. Miren esas combinaciones neón, son súper lindas. Super ¿sí? Sí. El estrés de Carol de es demasiado de hermoso. Miedo hacer de pronto accesorios más grandes, más llamativos, eh, que eso en un evento especial se ven súper chéveres. La profe eh, se llama Sonia Cáceres. Ella la pueden encontrar en sus redes sociales como Sonia Cáceres-Accesorios y el otro, ¿cuál es? Sonia Cáceres Raya el Piso Masterclass. Cualquiera de las dos, eh, el que estoy manejando para todo el tema de cursos y, y eso es el de Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Me pueden mandar un DM y cuadramos las clases virtuales. Recuerden que las clases virtuales son en tiempo real y estoy enseñando todas las técnicas. Embroidery, que varias han estado preguntando por Embroidery. En este momento no tengo acá. No lo tienes. Ya te iba a preguntar que si tenías sí. algún accesorio para mostrarlo. No. no, si me dan un momentico, si me dan un momentico, voy por ello. Deme sí. un minutico y les viene. muestro el, el, los accesorios de, de embroidery. Bueno, esta técnica también ha sido una de las técnicas eh, nuevas que estamos implementando, igual que el sutash. el sutash no lo estamos eh, dando en todas nuestras sedes, eh, lo estamos introduciendo apenas como en el mercado, como que conozcan los insumos, cómo se realiza en nuestro canal de YouTube, eh, nos encuentran como Carol Shop. Allí pueden ver muchos tutoriales de su tash, hay un tutorial con la profesonia, para que se enteren cómo se hace, porque la verdad es una técnica que de pronto la ves en el accesorio terminado y dices, es difícil de realizar, pero no, es súper fácil. Los materiales son económicos, puede sacar eh, resultados súper bonitos, ya los vimos. Entonces, pásense por nuestro canal de YouTube. Y eh, si están en la ciudad de Cali, también pueden asistir a nuestras clases eh, presenciales. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, este es el kit eh, de SUTASH. El bien es súper completo porque trae las tijeras que siento que es algo fundamental eh, en, el, en hacer su tash. Trae los cordones, trae perlas planas, eh, trae eh, cristales, el pegante, la tela. O sea, con esto puedes crear un mundo de accesorios. Aquí dice, hazme, hazme un favor, intenté hacer unos aretes en su tash pero... ¿Qué secreto tienes para que no se embarre tanto de silicona y tela y la piedra y hay otra silicona? Muchas gracias. O sea que bueno. se ensucia mucho con la silicona. Sí, bueno, un, un tipcito ahí que les doy es no lo pongan directamente de la boquilla, de la boquilla del, de la silicona, sino que utilicen palillos, los palillos. ¿Sí? Utilicen, utilicen... Palillos. Bueno, les estaba mostrando esto, el masterclass que voy a dictar en Cali el 30 y el 31 de este mes, incluye esta hermosa caja, esto aquí abre, aquí hay más cosas, acá adentro hay más cosas, sino que no la puedo dejar. bueno, vienen las tijeras, viene tela, viene la silicona, viene todo eso y vienen otros insumos para lo que vamos a hacer en, en nuestro masterclass. La caja es súper chévere, Todas las que mañana en Cali Norte adquieran esta caja y otras cositas de, de su tach, insumos, van a tener un descuento. Les, me estaban diciendo que querían verlo de embroidery. Sí. Este Mira es como. ¿El tejido de la mostacilla directamente en la tela o cómo lo podrían llamar? Esto es como básicamente una introducción a lo que vamos a realizar en otro live, que vamos a hablar ya específicamente del embroidery. Bueno, embroidery es bordado en inglés, entonces es bordar piedras, ya sea mostacillas, muranos, canutillos, lentejuelas, o sea, tiene varias, varias, varias, varias, tiene medias perlas, podemos hacer miren este super lindo eso está ahí los otros pero pero los sí, otros planteadores los tengo en la tienda está en la tienda de Cali Sur si van a la tienda de Cali Sur pueden ver varios diseños que, que he elaborado Ya están los más lindos entonces sí, miren lindo son, son unos miren esta belleza es que esto queda demasiado hermoso sí. eso queda ya, en las pues, mochilas una la camiseta básica normal le ponen un accesorio como este, ya es algo totalmente diferente. Miren lo que también se puede hacer con embroidery. Volvemos a lo mismo. A me gustan los aretes grandes. Eso es un aretote. Súper lindo. Miren este aretote. Eso es embroidery. Sí. Pero de pronto este pesa un poquito más por el tema de, de las dos de las Bueno, ah, sí. este pesa, ellos no pesan, pero este pesa por esta piedra. eso es una piedra de, de, de, de vidrio. Uh -huh. Esto no es, no, es, no es acrílico, es de vidrio. Entonces, esos aretes sí pesan. Pesan bastante porque esta piedrota es pesada. Exacto. Pero en Carol venden unas mariposas súper chéveres. Que son ideales para uh -huh. los aretes pesados. Entonces... Para que se animen a conocer un poco de esta técnica, se inscriban a, a, a las clases virtuales si no están en Cali. y Si están en Cali, saben que las pueden ver presencial en la tienda del sur y en la tienda del norte. En el sur estamos dando clases martes y miércoles en la tarde y en el norte el viernes en la tarde. Para que se inscriban y conozcan este hermoso mundo de los accesorios. sí. Muchísimas gracias Sonia por acompañarnos el día de hoy, darnos estos pequeños tips para poder lucir los accesorios en su tash sin miedo y que nos veamos siempre lindas, espero que les haya servido mucho esta información, yo la voy a dejar guardada, voy a poner eh, el Instagram de la profe para que hablen con ella, miren su, su catálogo de productos, todo lo que ya hace es súper lindo Voy a dejar también cuánto cuesta el kit de su Tash y voy a dejar los contactos de la tienda de Cali Sur y Cali Norte para que se puedan inscribir a las clases. Recuerden que mañana tenemos un demostrativo gratis para que separen su cupo y no se lo pierdan. Recuerden que solamente separando el cupo que pueden asistir. Entonces, súper sí. importante eso, ¿no? Separar el cupo y las espero mañana. Las espero mañana. Eh, en, mis, en mis redes estén pendientes porque voy a estar subiendo unos nuevos diseños que vamos a hacer con los hermosos cristales que llegaron nuevos a Carol uh -huh. y con los cordones demasiado hermosos que hay, entonces para que estén pendientes voy a sacar un brazalete un okay. brazalete hermoso que también lo voy a estar enseñando en las clases virtuales y presenciales para que estén pendientes ese viene con eh, ese curso que voy a dictar eh, virtual también va a traer esta caja uh -huh. y va a traer otras cositas más. Entonces, para que estén pendientes y se inscriban al, al curso, ya sea virtual o presencial. Listo. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el live. Nos vemos en una próxima ocasión. Y dejen en los comentarios si quieren hablar de otro tema. Vamos a coordinar el live de Embroidery para poder hablar también de esta nueva técnica. Entonces, muchísimas gracias, vale. profe. Nos vemos. Vale, Laurita, muchas gracias, nos vemos y las espero mañana y el lunes también, recuerden que el lunes también tenemos otro demostrativo en Cali, en la Tienda del Sur. Listo, Ay, que tengan buena tarde, nos vemos, chao, feliz fin de semana, chao.